Bien, continuando con las opciones de la interfaz de trabajo y el espacio que nos ofrece LibreCAD, eh, vamos a comenzar a explorar cómo configurar eh, nuestro espacio de trabajo y cómo empezar a dibujar propiamente dicho. Si vemos, tenemos eh, habilitados algunas barras con iconos para eh, indicar herramientas, por ejemplo, las de graficación están en esta eh, barra de dibujo, que tiene herramientas para dibujar eh, líneas de dos puntos, ángulos paralelas, este, líneas horizontales, verticales. Por ejemplo, si hacemos clic en cualquier lugar de la pantalla, tenemos la posibilidad de dibujar líneas. En este caso, como estamos dibujando en la grilla, eh, ajustándonos a la grilla, podemos hacerlo eh, eh, desajustándonos a la grilla, desactivando esta opción, ahí nuestra línea puede ser un polígono libre, digamos. si habilitamos nuevamente la opción de ajustar a la grilla volvemos que solamente vamos a tener posibilidad de saltar, de saltar en horizontal y en vertical, de esta manera también podemos definir eh, en vez de hacer líneas con un comienzo y un final o líneas libres en, este, en dibujos libres u otras figuras geométricas, podemos configurar que solamente haga líneas horizontales. Podemos elegir verticales también. ¿Sí? Eh, podemos a orbitar la ruedita del mouse para alejar o acercar el zoom. Seleccionamos todo y eh, podemos borrar. Y fíjense que siempre nos queda como característico de este software que el último lugar en el que hubo un punto indicado queda justamente indicado con un circulito rojo. ¿Sí? Yo puedo volver a dibujar, le doy escape y el último lugar en el que se hizo clic queda siempre indicado en pantalla. En este caso tenemos la visualización por defecto de LibreCAD en la que, fíjense, si se fijan en esta barra de posición eh, de indicación de las posiciones inferior, eh, nos está diciendo que en la grilla está configurado las 10 unidades este, de píxeles o 10 unidades genéricas entre punto y punto sobre 100, significa que en este módulo como hay 10 unidades, hay 10 particiones, hay 100 en total. Si hacemos un zoom, vemos que esto va cambiando, y si prestan atención al estado en el que se nos indica la relación de las unidades de la grilla, ahí tenemos una 10 en total, si alejamos tenemos 10 unidades y 100 por módulo de la grilla, ¿sí? Esto es eh, lo que nos va dando una idea del, eh, del zoom con el que estamos trabajando. Independientemente de las unidades de dibujo que ya... Estas son unidades en pantalla. Dijimos que eran formas en las que el software nos indica la separación en píxeles de la pantalla para trabajar. Después configuraremos las unidades para la salida o la configuración de las entidades gráficas. Continuando con las opciones de la pantalla... Eh, yo tengo habilitados algunas otras opciones que incluyen las eh, barras de modificación, eh, algunas otras opciones. ¿Desde dónde se hace? Desde eh, Widgets, Toolbars, y fíjense, todo lo que está tildado es lo que está habilitado en la pantalla. Por ejemplo, voy a habilitar una que no tengo habilitada, que es Polilínea, y va a aparecer... En la acá apareció en la parte inferior de la pantalla. Yo puedo arrastrarla y llevarla a un lugar de la pantalla que yo considere eh, que es visualmente mejor y que aprovecho yo mejor el espacio para trabajar. Todas estas barras son acoplables. Siempre conviene eh, tener visibles las opciones de dibujo, las opciones de modificación, las barras eh, que son básicamente las que si ustedes habilitan nuevamente y ven acá, eh, van a ver que tiene, lo que tienen habilitado, lo que no está habilitado es porque este, eh, no está visible. Y siempre conviene dejar este panel lateral visible, porque ya vamos a ir viendo que acá, en este panel es donde se gestionan las capas y tenemos la posibilidad de editar la línea de comandos que va a ser eh, fundamental. También tenemos las listas de bloques y este examinador que es eh, un gestor de los archivos y de los elementos que están integrando eh, todo nuestro dibujo. ¿sí? De manera que esto siempre conviene dejarlo visible y la forma por defecto es, eh, suele ser la más conveniente.